En España nacen al año unos 400.000 niños aproximadamente. Nueve meses de gestación, horas de parto, el posparto, los primeros días de lactancia y cuidados de un nuevo ser que dependen de nosotros por completo. Todo un reto y un proceso complejo que requiere una información y una preparación para la cual no todas las mujeres están, tienen acceso. El proceso de convertirnos en madres ha de ser respetuoso con la mujer Repleto de información y favoreciendo su empoderamiento. Y porque pensamos que ha de ser así, hoy en Crecer contamos con dos invitadas que nos van a acompañar en el proceso de una madre, de una mujer, convertirse en madre, mejor dicho. Carmen Moreno, muy buenos días desde Vietnam. Buenos días, Paloma. Un placer estar por aquí. Yo encantada de que te hayas unido a nosotros. Carmen es educadora perinatal, especializada en hipnoparto e instructora de yoga para el embarazo y posparto. Es la fundadora de la comunidad Parto Positivo y creadora del programa de educación prenatal Hipnoparto con Parto Positivo. Carmen, ¿cómo es vivir la maternidad, es decir, dar a luz, tener un bebé en Vietnam? Pues la verdad que, como en todos sitios, ¿no? al final eh, es un proceso que, que bueno, me ha cogido aquí por sorpresa también. Eh, este embarazo fue una sorpresa total y ya teníamos en mente esta vida nómada que llevamos de ir cambiando de país. Y bueno, al final pues, decidimos continuar con nuestros planes porque tengo como muy integrado que el embarazo el parto son procesos de salud más cercanos a, a lo que es la salud y lo natural y no la patología. Entonces no fue algo que, que me frenase. Sé que quizá hace años hubiese pensado distinto, pero después de tantos años, pues acompañando a mujeres, realmente la, la, la frase que repito tanto de todo lo que necesitamos está dentro de nosotras, la tengo como muy integrada. Entonces continuamos con esta vida nómada y, y bueno, he tenido poco contacto con el sistema sanitario de aquí. Es muy medicalizado, principalmente eh, se controla con hospitales privados, sobre todo para los que somos de fuera. Y, y al final pues lo he vivido de una manera muy conectada y muy en línea con mis valores, muy poco habitual también, pero, eh, pero al final ha sido como la experiencia más auténtica de las tres, ¿no? De mis tres embarazos que, que he tenido, tengo tres niñas. Pues te felicito enormemente. También contamos con Paula, <coughs> perdón, Paula Camaros, una de las matronas más seguidas en redes sociales y directora del centro Baby Sweet by Pau, un centro de referencia en Madrid. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por hacernos este este huequito. Cuéntanos un poco, Paula, ¿cuál es la filosofía de Baby BabySweet? Que al final es la filosofía de Paula Camaros. Efectivamente. Nosotros somos un centro multidisciplinar y esto nace eh, de la necesidad, primero, que, que encuentro en España a raíz de haberme formado en Inglaterra y de darme cuenta que otra maternidad más respetuosa es posible y que existe. Cuando llegué a Inglaterra y vi cómo trabajaban, me acuerdo las primeras semanas que yo pensaba, ay, Dios mío, ¿pero aquí qué les pasa? Que están todos locos. Y luego me fui dando cuenta que no, que los que estábamos bastante desactualizados éramos nosotros. Entonces, a raíz de trabajar allí ya más de seis años en el Sistema Público de Salud Inglés, eh, dije, que tengo, tengo como sea que... Que tener algo, tenemos que tener a las mujeres en España, algo así. Entonces me lancé a la piscina y es un centro multidisciplinar. Eh, siempre eh, trabajamos en base a una evidencia científica en el que el centro es la mujer, la mujer y su pareja en caso de que, de que la haya. Y ellos tienen el poder de elegir, siempre basándose en información de poder y que ellos pues, puedan decidir en base a, a lo que opinan, a, a lo que resuena en su manera de, de criar, de gestar, de maternar, etc. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a crear vida desde la ilusión de un embarazo hasta el momento en que ese nuevo ser ve la luz. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Carmen Moreno está entregada a la mejora del nacimiento y es una activista por los derechos de la mujer. Educadora perinatal, instructora de yoga para el embarazo y posparto y con formación en psicología perinatal. Carmen, ¿qué te llevó a fundar la plataforma Parto Positivo? Pues, Paloma, creo que tengo que irme atrás hacia mi propio nacimiento para comenzar desde ahí, que fue el inicio de todo. Yo llegué al mundo en un nacimiento muy poco respetado, con mucha violencia... Y, y realmente nunca fui consciente de cómo había, me había afectado hasta que mi primer embarazo afloró el trauma de mi propio nacimiento. Esto es algo que muy poca gente conoce, ¿no? El cómo nos afecta el cómo nacemos. Y se manifestó en forma de terrores nocturnos, de, bueno, un miedo atroz a dar a luz que realmente yo intuía podía tener un origen en mi nacimiento y en todo lo que después había crecido ¿no? con estas historias de mi madre y a la vez pues todo lo que lo que ya como mm, socioculturalmente compartimos no llevamos esa mochila sociocultural que asocia el parto a patología algo eh, pues muy arriesgado con bueno pues sufrimiento no todas esta, estas ideas que, que hacen que no lo veamos como algo natural saludable o incluso que podemos disfrutar y vivir de, con, con positividad entonces, eh, a raíz de ahí, en mi primer embarazo buscado, deseado, empezó mi camino y empezó mi camino a través de la búsqueda para mi propio embarazo de, de un poco soluciones ante esto. Mi reacción fue informarme, informarme, informarme, empaparme de información, veraz, basada en evidencia, leer muchísimo. Pero había una parte de mí, una parte de mí que por más que tenía información a nivel racional no dejaba ir esos miedos, no esas inquietudes, uh -huh. ese miedo seguía ahí muy presente y a raíz de esto yo vivía en Londres donde continúo teniendo mi base a, partir, a pesar de que viajamos mucho y allí la preparación al parto con himnoparto, hypnobirthing, que es muy habitual y bueno, empecé a encontrarme con este nombre, hypnobirthing, en un sitio o en otro no. y lo tomé al final pues como una señal de que tenía que indagar un poquito más me preparé allí con himnoparto y realmente fue una gran transformación la que viví tanto yo como mi pareja también, pero especialmente yo. Y pasamos pues de, bueno, pasé de, de un miedo a trozar a la luz a planear un parto en casa. En el sistema sanitario de Reino Unido está incluido dentro del sistema sanitario público. Entonces, eh, aquello que me había parecido descabellado en un inicio cuando, cuando mm. había visto que existía la opción, eh, pues en ese momento fue la manera en la que elegí pues y el lugar en el que elegí dar a luz a mi primera hija. Y, bueno, eh, mi hija nació en un parto maravilloso, en casa, natural, súper mamífero, en el que me sentí muy, muy, muy poderosa. Y, y fue a raíz de esta experiencia que, eh, que después, durante el posparto, ¿no? En, en Reino Unido tuve un año de baja de maternidad y durante el posparto empecé a cuestionar qué era lo que había cambiado en mí, cómo había podido pasar de un punto al otro y cómo había podido tener tal revolución. Y esto me llevó... Pues a querer indagar mucho más y empecé, a, me formé durante ese posparto, me formé en himno parto en Reino Unido y después eh, empecé a impartir cursos, al inicio fue como hobby eh, durante los fines de semana, bueno pues en mis tiempos libres en, en Londres y poco a poco pues de ahí empecé a surgir pues eh, un poco la inquietud y el deseo de acompañar a otras mujeres y de pensar por qué esto no es más conocido ...porque esta preparación que tiene en cuenta la parte más emocional... ...porque al final lo que me dio la preparación con himno ...fue eh, no solo quedarme en lo racional, en lo informativo... ...sino pasar a la parte más emocional, al trabajo de creencias... Eh, ...trabajar en mis miedos, liberarme de esos miedos heredados, aprendidos... ¿no? Que, ...que tenía tan impregnados en mí, incluso de mi propio nacimiento... ...y de todo lo que había ido absorbiendo... ...y a raíz de, de este proceso, pues surgió mi, mi deseo de acompañar a otras mujeres y en ese momento eh, yo impartía cursos en Londres únicamente en, en inglés pero empecé a desarrollar recursos en español porque en su día me hubiese gustado eh, a mí también hacerlo en mi lengua materna no entonces eh, a raíz de empezar a escribir para una amiga no eh, pues eh, compartir los sí. recursos y uh -huh. e ir adaptándolo e irlo también pues creando también mis nuevos recursos a partir de mi experiencia eh, pues a partir de ahí ya eh, creé, nació el libro de hipnoparto, preparación para un parto positivo, que nació un poco así por casualidad y por irme guiando por lo que también mi intuición, me, me, por donde me iba llevando la vida un poco. Y recuerdo que fue a raíz de eh, una lectora, Laura, que me mandó su relato de parto, un parto vaginal después de cesárea maravilloso, eh, en el que me explicaba cómo le había ayudado a, a superar esos miedos, ¿no? Y, y recuerdo llorar de emoción y pensar este es mi camino ¿no? y ahí fue cuando dejé mi trabajo corporativo anterior que trabajaba en el mundo de la comunicación, medios y, y ya pues eh, continué mi formación en, en, en todo el tema perinatal, no sobre todo en, en, en la parte de psicología, yoga, ¿no? todo, todo esto que complementaba muy bien la parte que ya tenía de hipnosis y de preparación al parto con hipnoparto. Y bueno, a raíz de eso eh, fue, fue un departo positivo en 2019, en enero, para poder acercar la información, los recursos a, a, pues eso, a un público más en español, porque en ese momento estaba sobre todo muy presente en inglés. Claro. Y, y a raíz de ahí ha sido pues un crecimiento exponencial porque había mucha necesidad de una preparación al parto que contemplase la parte más emocional y que no se quedase solo en lo racional y bueno a día de hoy pues eh, tenemos casi 4.000 eh, familias inscritas dentro de parto positivo y, y también imparto formación para profesionales, eh, más de, de 500 profesionales formados, certificados en, en, en parto positivo. Eh, perdón está mi hija por aquí, Ona oh, no, Karine puedes estar calladita un momento. Lo siento. No, bueno, estamos hablando de, de maternidad y que mejor banda sonora sí. para un programa de maternidad que una niña, ¿no? No te preocupes. Sí. Gracias. Entonces, ¿podrías decirnos, por supuesto, por un lado tu propia experiencia y por otro lado las experiencias que has ido recabando de todas las familias a las que acompañas? ¿Cuáles dirías que son las claves para vivir un posparto en positivo? Eh, pues, eh, en primer lugar, voy a cambiar la habitación porque... Eh, Digo que Perdón, contamos con muchas dificultades. No Estamos conectados con Vietnam. Tenemos a tres niñas por allí. Entonces, bueno, no te preocupes. Perdón. Es totalmente vale. lógico. Sí, además, mi marido tenía un accidente de moto y está el pobre que no se puede casi mover. Entonces, la, le he dejado con las tres niñas, pero ya me imaginaba que podía haber algún percance. No te preocupes. La mayoría de nuestros oyentes son, pertenecen a la comunidad educativa y cuando digo comunidad educativa me refiero tanto a los a padres como a profesores. Entonces, van a entender perfectamente tus circunstancias ahora mismo, así que tranquila. Cuéntanos, ¿cuáles son las claves para vivir un posparto en positivo? ¿Un posparto? Sí. Eh, pues... En primer lugar, creo que darle al posparto la, la importancia que tiene, ¿no? Nos preparamos mucho para el parto mm. y es un momento trascendental que deja una huella en madre y en bebé y que eh, realmente merece toda la atención que le damos pero eh, realmente no pensamos prácticamente nada en el posparto, ¿no? no no tenemos en cuenta, eh, muchas veces nos coge con expectativas poco realistas y con esas creencias que en, también hemos ido absorbiendo, ¿no? Un poquito como para, de cara al parto, también sucede en el posparto, ¿no? De, eh, pues quizá creer que tienes que llegar a todo, que tienes que recuperarte, uh -huh. que tienes, ¿no? Todo esta, esta o que, que simplemente tu vida continuará tal y cual es, pero, pero con un bebé, ¿no? Eh, entonces al final llegamos con muchas creencias también que nos generan mucha exigencia eh, que nos alejan de aceptar nuestra experiencia y la preparación al posparto o la preparación al nacimiento, ¿no? a esa, esa etapa de, de posparto, muchas veces se centra en comprar, ¿no? en lo más la parte de consumismo, preparar la habitación tener mm, 50.000 sí. cosas pero emocionalmente no le damos una cabida no le damos una importancia y al final eh, yo pienso que lo más importante para tener un posparto positivo, lo más saludable, lo más placentero posible, es realmente eh, poder pensar en qué necesitamos para cuidarnos nosotras, porque al final la madre cubre todas las necesidades del bebé, entonces no necesitas una habitación, si te hace ilusión tenla, pero una habitación llena de cosas, ¿no? sino que al final... Eh, ¿Cómo puedo mejorar mi experiencia? ¿Cómo puedo realmente tener eh, a quien me cuide y cómo puedo realmente pues, eh, gestionar desde la parte logística, más de cómo cuidar de la madre, del entorno, de cómo, cómo te cuidan, hasta la parte también más emocional de cómo voy a darme espacios, cómo voy a, a liberarme de esas creencias que me, me llevan a la autoexigencia, a la culpa, a, ¿no? a, a desconectar con, con mi, de mi experiencia y, y luego pues y hay una parte ¿no? emocional, otra logística y, y otra de, de comunicación con la pareja, ¿no? de entender un poquito claro. cómo es una gran transformación que atraviesa distintos ritmos, ¿no? a, a madre y, a, y a, a pareja si la hay o al entorno. Entonces eh, creo que es clave ¿no? que le demos ese espacio también al posparto y que eh, también se escuchen más experiencias de madres, ¿no? Porque parece que hay una polaridad también entre las experiencias de color de rosa en las que todo es maravilloso y nunca hay nada, ¿no? Que, que sea... Um pues eso, que, que, que no, no, desnormaliza un poco el que en el posparto confluyen muchísimas emociones y a menudo en su versión más extrema claro. y, y realmente es la realidad de, de, de todas las madres, ¿no? Pero tendemos a polarizar entre todos de color de rosa o todo es oscuro. y, y bueno, hay un, una escala de, de, de grises, colores ¿no? y de grises sí. ahí muy amplia. Cuando hablamos de, de posparto llega una, un, un nuevo ser a una familia, eh, está la madre... Está el bebé y siempre hay alguien en acompañamiento. Puede ser la pareja, puede ser una madre, puede ser simplemente una persona más o menos ajena, cercana, que te, que te ayuda en ese acompañamiento. Desde tu punto de vista, ¿qué debería tener en cuenta o qué debería saber esa persona que acompañe un posparto? Creo que lo primero y más importante es entender que cuidar del bebé es cuidar de la madre en ese momento. Que madre y bebé se separan físicamente en el parto, pero que continúan sí. siendo un uh -huh. binomio madre y bebé, continúan siendo uno, ¿no? La esfera emocional es, es uno, ¿no? Es una unión eh, muy grande ahí. Entonces, el cuidar realmente en ese momento es cuidar de la madre, de qué necesita esa madre. Y esto va a variar de persona a persona. A menudo esas personas que acompañan son hombres y quizás la primera vez que tienen que cuidar, porque quizá no, ah, claro. quizás tampoco tienen referentes en cuanto sí. a, a cuidar. no Venimos de generaciones que ahora mismo está cambiando el paradigma familiar, pero que realmente pues, quizás sus padres han tenido paternidades más ausentes ¿no? y en las que no, no han estado involucrados en cuidados. Entonces, sobre todo cuando esa figura que acompaña su nombre, eh, creo que eh, muchas veces también requiere ¿no? también de esa comunicación, de ese, también para la madre verbalizar lo que necesitas, y sobre todo que se dé ese aprendizaje porque muchas veces pues hay que integrar muchas cosas y también están viviendo una gran revolución lo ideal también sería que el entorno cuidase de, esa, de toda la familia sobre todo de madre y bebé por supuesto pero también eh, pues de, de toda, toda esa, esa, esa familia lo que sucede es que con las, el, el auge de la familia nuclear y claro. de que eh, pues vamos, pues vivimos lejos ¿no? de, del, o de, menos en comunidad que antiguamente pues cada vez recae más en la figura del padre o la persona que acompaña a la pareja eh, toda esa, ese, ese, esa responsabilidad de cuidar de madre y bebé, ¿no? Entonces creo que es importante entender eso, que madre y bebé se separan en el parto físicamente pero que son uno, ¿no? Y que el bebé necesita principalmente a su madre en el, los primeros eh, meses va a haber una unión muy, muy estrecha ¿no? y que realmente... Eh, no implica hacer 50% o 50% porque el bebé va a necesitar más de la madre, pero todo el resto, no toda la logística, las comidas, todo lo que también tiene que pasar es algo que la, la pareja puede asumir, ¿no? sobre todo si no hay el rol de una comunidad que cuide de, de madre, bebé y pareja, ¿no? Hoy en día los partos están bastante medicalizados, lo cual impide que la mujer escuche su propio instinto materno. Ese instinto nos impulsa entre otras cosas a estar en contacto lo antes posible y lo más estrechamente posible con nuestro bebé, lo cual bueno no siempre es posible con por esa debida esa medicalización. ¿En qué deberíamos hacer más caso a nuestro instinto a la hora de tener un bebé? En absolutamente todo, Paloma. Eh, creo que es muy importante que durante el embarazo dediquemos tiempo a, a crear esos momentos de calma, de conexión, a apagar un poco el ruido externo y escuchar más, a, a estar, no, estar más presentes en, en el cuerpo, estar más presentes en el proceso y ser conscientes de la maravilla y el milagro que es el, el crear vida, el gestar vida, todo lo que está haciendo nuestro cuerpo, poder valorar eso y poder conectar con nuestro bebé y dejar un poco de lado, no, ese modelo eh, tecnocrático que está ahí para, para ayudarnos y para darnos información y para que si lo elegimos pues pueda aportarnos pero nunca debería apagar un poco la escucha y la conexión es decir, está muy bien que yo pueda escuchar el latido del corazón de mi bebé pero también puedo conectar con sus movimientos hmm. sé que, que está bien porque se está moviendo ¿no? todo, todo esto, muchas veces eh, estamos tan ocupadas ¿no? y, y con el ajetreo de la vida que ni siquiera mm, dedicamos esos momentos para conectar y para estar ¿no? Y, y realmente eh, el embarazo es una etapa de muchísima conexión, de muchísima apertura, de muchísima sensibilidad en la que también se abre una puerta a ¿no? esta parte más de conectar con el cuerpo y conectar con todo el proceso desde ahí también tenemos una mayor receptividad a, a, pues, a prácticas introspectivas, no ya la, la naturaleza ha previsto que tengamos esa introspección, que se abra también esa puerta y se difumine un poco la, la frontera entre la mente consciente y la subconsciente, ¿no? para que podamos hacer una revisión de nuestra historia de vida, de, eh, bueno, de, de toda esa, esa permeabilidad ¿no? hacia pues, esa parte más consciente y subconsciente, está eh, mucho más a flor de piel durante todo el embarazo, entonces es una oportunidad maravillosa para poder conectar con prácticas más introspectivas y crear esos momentos de calma y de conexión que muchas veces se ven eh, pues relegados a un segundo plano o se pueden percibir como innecesarios o incluso como un poco hippies o, o bueno ¿no? un poquito como algo que, que quizá no va con todo el mundo, pero al final es eh, una parte tan importante y que a menudo no nos permitimos, por el ajetreo de la vida, por no los ritmos que llevamos, que, que a veces pues dificultan sí. que se desaconecte. Como nos ha contado ella misma, Carmen Moreno se formó en Inglaterra en el método de Hypnobirthing, El único acreditado por el Colegio Real de Matronas y además está integrado en el Sistema Nacional de Salud anglosajón. Cuéntanos, Carmen, ¿qué es el hipnoparto? Pues el hipnoparto ahí suena a una... hipnosis. Ahí hay algo de hipnosis, me da la sensación, ¿no? Vas bien, vas bien, Paloma, sí. <ríe> pues es una preparación al parto que se basa en evidencia científica y tiene tres pilares básicos. El primero sería una parte informativa, información sobre la fisiología, psicología del parto para entender cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan tus emociones, comprender también que el miedo es incompatible con el parto. Porque el parto lo lidera la hormona oxitocina, hormona del amor, necesitamos sentirnos en calma para producirla. Sin embargo, eh, cuando está, tenemos miedo, ¿no? cuando percibimos una amenaza real o imaginaria, eh, segregamos adrenalina, la hormona del miedo. Y esta hormona hace que se inhiba el proceso del parto, ¿no? Entonces, al final, es, es pura biología, pura ciencia que, que sea eh, incompatible entonces tenemos esa parte informativa que nos habla de cómo funciona el proceso para poder comprender el por qué es tan importante trabajar en las creencias y en los miedos pero también para conocer nuestros derechos, eh, conocer eh, lo, lo que dice la evidencia científica ¿no? un poquito saber, eh, tener esa parte informativa para, porque si no conoces tus opciones no tienes ninguna y porque la información es poder ¿no? cuando tenemos esta información que nos ayuda a tomar decisiones sería una parte como más racional pero no nos quedamos ahí, el segundo pilar es un pilar mucho más práctico y consiste en crear una batería de recursos prácticos para hacer de tu experiencia la mejor experiencia posible, es decir, pues desde la respiración, visualizaciones, mantras, afirmaciones positivas, todos estos recursos más propios, hasta también comprender qué opciones tengo de, dentro de mi entorno, cómo modifico mi entorno para que eh, sea lo más eh, conductivo del proceso, para que me transmita calma, relajación, para que me acerque a la oxitocina, ¿no? Y esto lo conseguimos a través de anclajes, de diferentes estímulos sensoriales que podemos eh, modificar ese entorno para que nos ayude. Y luego está el tercer pilar, que es por el que ibas bien, Paloma, que es en la parte de hipnosis, ¿no? Con la parte de hipnosis lo que hacemos es trabajar a nivel subconsciente de una manera muy enfocada en esas creencias que nos limitan para poder reemplazarlas por unas creencias que nos empoderen, unas creencias que destierren todas esta, estas verdades absolutas que tenemos grabadas y poco empoderantes de que el parto es patología, sufrimiento, que conlleva mucho riesgo, ¿no? incluso pues, eh, miedo, a, miedo a la muerte, miedo, muchos miedos confluyen ahí y al final... Eh, digamos que con el hipnoparto ponemos foco en esas creencias que no nos hacen bien para trabajarlas y para poder dejarlas ir y tenemos muchas herramientas para hacerlo pero la más poderosa, la más potente es eh, sin lugar a dudas la, la hipnosis a través de la hipnosis trabajamos de una manera muy enfocada y realmente no puedes imaginar las transformaciones que, que he visto ¿no? en mujeres de, de pasar no solo lo, lo viví yo misma ¿no? en su día claro. sino realmente eh, en trabajar esa confianza porque además durante el embarazo tenemos mucha más eh, receptividad hacer estos cambios, de hecho nuestro cerebro cambia, cambia tanto como en la adolescencia, se le llama matrescencia muchas veces ¿no? y esto es ciencia, es pura ciencia como nuestro cerebro cambia, tenemos mayor plasticidad cerebral, por lo tanto también eh, tenemos ese empujón que nos da la biología para poder hacer los cambios que queremos hacer y, y es increíble poder presenciar y poder ver esos cambios que, y ese poder ¿no? que, que tenemos para hacerlos y la hipnosis además también nos da, enlazándolo un poco Paloma con la pregunta de antes ¿no? sobre la conexión, la intuición, sí. con la hipnosis también lo que hacemos es entrar en una relajación profunda y construir una práctica de entrar en una relajación profunda en la que tú escuchas un audio cada noche o cuando quieres conectar ¿no? con esa, esa parte más intuitiva. Y es una práctica muy placentera en la que además también sabemos eh, que producimos hormonas relacionadas con el bienestar como la dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, mientras estamos en esa relajación profunda y estas hormonas también pasan a nuestro bebé a través de la placenta, claro. por lo tanto es eh, una práctica maravillosa para madre, para bebé y que eh, después también se asocia con partos más cortos, eh, más placenteros, mayor, eh, mayor, eh, mayor incidencia de parto vaginal y menor necesidad de analgesia. Es para todos los partos, también eh, quiero aclararlo porque muchas veces se eh, entiende como que solo es para el parto en casa o el parto natural o el parto... Y no, nada más lejos de la realidad porque al final se basa en estar en calma y estar en calma va a ayudar a favorecer la fisiología... Pero también cuando surgen circunstancias inesperadas también nos va a ayudar a tomar decisiones desde la calma y no desde el miedo, la pasividad o no desde ese mmm, pánico. ¿no? Entonces eh, es un recurso maravilloso y yo mi misión es hacerlo más accesible y que realmente para todas las familias con las que resuene puedan acceder a todos estos recursos que, que son tan transformadores. Como has mencionado hace un instante, se relaciona el hipnoparto con partos más cortos, menos dolorosos y experiencias más positivas. ¿Qué sería más correcto decir? ¿Que el, el hipnoparto es un método contra el dolor o es un método contra el miedo? Yo eh, no suelo decir contra el dolor, porque sé que muchas veces se habla del hipnoparto como método contra el dolor, pero puede o no haber dolor, pero no tiene por qué haber sufrimiento. La realidad es que muchas mujeres van a sentir dolor, y no hay nada malo en el dolor, ¿no? Para mí es más importante resignificar lo que entendemos por ese dolor, ¿no? Y entender que si sientes dolor en tu parto es un dolor fisiológico que te acerca a tu bebé. Eh, sí que es cierto que se asocia con partos más cómodos, más positivos. Al final el estar en calma favorece todo el proceso, favorece que, que esas sensaciones también las podamos gestionar de mejor manera, que tengamos más recursos pero para mí no es un método contra el dolor aunque muchas veces se presenta como tal y definitivamente no garantiza ningún tipo de parto, ni tampoco un parto indoloro, ni mucho menos, bueno, hay partos orgásmicos, yo no los he tenido eh, pero hay, hay, para el dolor al final forma parte de la experiencia de muchas mujeres y creo que, que negarlo o decir que una preparación puede hacer que no lo sientas, no tiene ningún sentido, ¿no? Y, y al final, eh, para mí lo importante es el trabajo de esas creencias no solamente el miedo, principalmente el miedo pero para mí el poder del hipnoparto es trabajar en esas creencias que no te hacen bien, que te limitan, poder dejarlas ir y poder, sobre todo, dirigir también qué transformación quieres tener, ¿no? Porque al final es algo que la mujer elige, ¿no? No, no es eh, otra creencia sobre la hipnosis, es que controlas, ¿no? A la persona y nada más lejos de la realidad. Al final, toda la hipnosis es autohipnosis porque tú eliges seguir esas directrices, porque tú eliges eh, reforzar esos cambios, ¿no? Entonces para mí siempre es algo más enfocado a las creencias y especialmente al miedo pero a cualquier creencia que tengamos que nos esté limitando Hipnoparto, preparación para un parto positivo es el título de la obra de Carmen Moreno del cual lleva vendidos más de 12.000 ejemplares en todo el mundo desde su lanzamiento en el año 2018 también es la creadora del programa de educación prenatal Hipnoparto con parto positivo hablamos de la madre pero el este método, el método del hipnoparto, ¿qué beneficios tiene para el bebé? Pues para el bebé ten, tiene muchos beneficios ya durante el embarazo, esa parte de conexión, de vínculo, de eh, darte esos espacios, esos espacios de calma y conexión que, como he mencionado antes, también pasan a tu bebé ese bienestar ah, claro, que genera. Claro. Después, además de toda esta parte del embarazo, los bebés eh, suelen nacer de una manera, suelen ser como más calmados esto no hay evidencia detrás, ya te lo digo es pura observación y lo que me transmiten muchas familias, al final eh, tiene mucho que ver con las herramientas que tiene la madre en hipnoparto trabajamos en muchas herramientas que son para toda la vida, no son solo para la preparación al parto, se ponen en práctica durante el embarazo en un momento en el que absorbemos mucho más tenemos más permeabilidad y después ya tienes esas herramientas, por lo tanto yo creo que esta fama que también tiene de, de bebés más calmados al final se traduce en que eh, eh, son madres que, que tienen más herramientas para anclarse a la calma que han conectado con su intuición y que potencialmente obviamente hay un amplio espectro de experiencias eh, pero potencialmente van a tener pues, después pospartos, maternidades más en calma eh, con mayor seguridad, con mayor capacidad de anclarse a esa intuición y que por lo tanto esto se va a traducir en bebés que también estén más calmados ¿no? al final eh, es todo, todo una sí, rueda todo. ¿no? Mm. Que, va, que va influenciando una cosa a la otra yo pienso que tiene más que ver con, con esto, con esta parte de eh, coger herramientas. Pero también es cierto que como los audios se escuchan a diario muchas veces, muchas madres pues van a dormir cada día con el mismo audio. Después muchas me comentan que les ponen el audio a los bebés, los bebés reconocen el audio claro. y se calman con el audio. Y me parece maravilloso, me parece brutal esa, esa conexión. Carmen Moreno, muchísimas gracias por acercarnos al, al mundo del parto en positivo y concretamente con esta herramienta tan potente que es la del parto. Y sobre todo gracias por hacernosla llegar en nuestro propio idioma para que podamos disfrutarla. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer, Paloma. Mil gracias a ti por invitarme. En su perfil de Instagram, nuestra siguiente invitada, Paula Camarós, como matrona, aborda algunas de las grandes dudas que surgen en la aventura de ser madre. Paula, como ella misma nos ha comentado, también se formó en Reino Unido, un país pionero en parto respetado donde ejerció durante seis años en el sistema público de sanidad Paula, en términos de maternidad, ¿qué diferencias hay entre el sistema británico y el sistema español? Porque como nos decías en la presentación, pensaste que era un mundo de locos y luego la realidad es que aquí somos los que nos vamos un poquito a la saga en, en lo que a maternidad se refiere Cuéntanos pues te diría, Paloma, que las grandes diferencias que, que observé y que viví en mis propias carnes eh, serían muchas, pero te las resumiría en dos. En primer lugar, eh, el equipo multidisciplinar. Allí, bueno, en España concebimos, ¿no? y es un error, que el ginecólogo es un experto en el parto de la mujer. Y esto es un error. Eh, se sabe, está avalado por la OMS y tenemos datos eh, verídicos que podemos consultar que es la matrona, el profesional experto en el seguimiento de un embarazo de bajo riesgo y de un parto eh, aquí es verdad que como tenemos ese conflicto entre la pública, privada y la bueno, en Inglaterra es algo que, que no existe la matrona es un, es un pilar fundamental para la mujer, hay subespecialidades dentro de, de la profesión y si eres una mujer adolescente, es embarazada, te atiende una matrona experta en embarazos de adolescencia, si hay drogodependencias o adicciones, hay otra matrona que está especializada en este área... Eh, para el duelo perinatal o gestacional hay otra matrona que es especialista en este campo, entonces eh, la superespecialidad esto lleva eh, relacionado la formación, Ahí se invierte muchísimo en actualizar y en formar a los profesionales eh, algo que aquí no existe. Eh, si tú te quieres formar, porque me ha ocurrido, yo cuando volví de Inglaterra he trabajado en hospital aquí en España hasta que bueno me decidí eh, dedicar en cuerpo y alma a mi propio centro porque es el lugar que a mí realmente me hace feliz porque puedo trabajar en base a mis principios y en base a la evidencia, pero cuando trabajaba aquí en hospital al llegar de Inglaterra, eh, pedir una formación era, bueno, o sea, pedir algo completamente de locura. Eh, yo me acuerdo que le decía a mi jefa, pero que me pido días de vacaciones, que yo me la pago, que ya no, no, es que es imposible porque porque no, no te puedo dar esos días, ¿no? Yo le decía, pero que voy a aplicar este conocimiento en el hospital, un hospital que, que nos vamos a beneficiar todos me decían que no, entonces es muy complicado y ahí es ahí me di cuenta que realmente estábamos años luz. Y por último, destacaría muchísimo que en Inglaterra hay unificación de protocolos. Eh, tú aquí a una mujer le preguntas, por ejemplo, cuando le realizan la curva del azúcar, el test de o el sobrecarga a la glucosa o una curva larga, y cada una te dice una cosa. Una te puede decir que se la hacen en la 14, otra en la 24, la 32, mm. otra te dice que se la ha hecho dos veces, otra tres. Eh, y eso es un ejemplo, pero podría hablarte de muchísimos otros escenarios. ¿no? Y en Inglaterra hay protocolos unificados en base a las MICE Guidelines, eh, en el que, bueno, en todos los hospitales, da igual que trabajes en Brighton, en Manchester o en Londres Centro, que todo el mundo sigue el mismo protocolo y, y es bastante más fácil de trabajar y, sobre todo, también. Más fácil, pero cuando hay un cambio se actualiza y todos a una y todos trabajamos remando hacia la misma dirección. Aterrizándolo en España y, y viendo las diferencias que existe con el sistema británico, lejos de, de culpabilizarnos, lo que hacemos es aprender. Aterrizando, como digo, en España muchas mujeres se proponen seguir haciendo vida normal durante ese embarazo, entrenamientos, jornadas laborables, interminables. ¿Qué opinas de esa necesidad de seguir mostrándonos como una superwoman que podemos llegar a todo? Pues o mira, yo creo que realmente eh, somos mujeres, estamos embarazadas, queremos o intentamos llegar a todo, pero no hace falta, como tú decías, ser superwoman. Al final es cierto que el embarazo no es una enfermedad y debemos tratarlo eh, como un, un episodio ¿no? eh, o o una parte más de la salud fértil, o salud reproductiva de la mujer, pero bien es cierto que no todos los embarazos eh, son asintomáticos, incluso en embarazos de bajo riesgo, en embarazos maravillosos, eh, hay mujeres, eh, entre las que me incluyo, que el primer trimestre es horroroso, o sea, hay náuseas, hay cansancio, y por mucho que te digan no estás embarazada, y dices, bueno, vale, pero es que yo Estoy no puedo tirar del carro yo <risa> claro. sola, claro, es que eh, tengo que ir al baño cada dos por tres a vomitar, es que tengo insomnio por las noches, tengo unos ardores que parece un dragón, entonces bueno, está fenomenal decir no somos mujeres enfermas, porque no estamos enfermas pero tampoco somos superwoman, entonces tendríamos que adaptar e individualizar un poco más cada proceso y, y hay mujeres que tienen un embarazo prácticamente asintomático, pero la gran mayoría de mujeres algún síntoma propio del embarazo, que no quiere decir enfermedad eh, sí que existe, entonces deberían eso tener las mujeres grabado a fuego que es necesario descansar que es necesario tomarse un respiro que si hay que hablar con, con tu jefe o con tu jefa y decirle mira, yo es que no puedo hacer una jornada de ocho horas sentada en una silla, entonces tenemos que adaptar mi, mi horario o bien irme a casa y trabajar desde casa o bien me pones una fitball o, o lo que sea, no hacer pequeñas adaptaciones eh, para hacer un poquito más fácil esas 40 semanas de media que tiene la mujer por delante ¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales que te trasladan las futuras mamás que acuden a ti, porque cada cuerpo es un mundo y cada maternidad más todavía. Pero en términos generales seguro que hay 5, 6, 10 o 20 preocupaciones compartidas por todas las mujeres ¿Sí? que, que, que acompañas. Mira, te diré que el voy un poco a desglosar según cada trimestre. En el primer trimestre, como la tripita aún es incipiente o inexistente en muchos casos, y la mujer pues aún no nota los movimientos de su bebé, la pregunta o la preocupación del millón es, Paula, ¿cómo sé que mi bebé está bien? No lo siento, no lo noto, no tengo tripa, eh, es una fe ciega, ¿no? Es decir, yo no sé si, si ni siquiera su corazón late o, o por desgracia ha dejado de latir, porque es algo que que tenemos también que normalizar y acompañar y apoyar a las mujeres porque, porque es un porcentaje alto en ese primer trimestre, ¿no? eh, Entonces ese miedo a eh, estará bien o lo estaré haciendo bien. Hay un capítulo en mi libro, El poder de crear vida, dedicado a cuidarse en el embarazo. Porque hay mujeres que quedan embarazadas y piensan que que no pueden depilarse, que no pueden ir a la peluquería, que no pueden hacerse la manicura. Entonces, es verdad que en el embarazo, en el embarazo no, está contra, no está contraindicada la belleza ni cuidarse, sí que hay, por supuesto, tratamientos, infiltraciones y demás que, que no debemos eh, llevar a cabo. Y el no debemos es porque no hay estudios que nos digan eh, si puede ser dañino mm, para claro. el bebé. Entonces, ante la falta de evidencia, pues, es mejor recomendar que no se lleve a cabo. Pero otras muchas, como ir a la peluquería, hacerte la manicura... Eh, ponerte tus cremas siempre y cuando evitemos componentes, por ejemplo, como el retinol, eh, no está contraindicado. Tienes que verte bien, tienes que sentirte guapa, tienes que sentirte bien contigo misma. Si te gusta mm, llevar el pelo de una manera, llévalo. Y si te gusta mm, ir depilada, pilada, de O sea, no es no está reñido sentirse eh, bella en el embarazo eh, o sentirte tú o hacerte lo que te hacías por, por estar gestando. En el segundo trimestre, cuando ya la tripita empieza a crecer y mamá pues suele ser el mejor trimestre, ¿no? Porque las hormonas nos pues, hacen estar relucientes, el pelo está con un brillo y un volumen la cara y, y aparte ese, ese poder de crear vida que tenemos, que estemos como, como iluminadas y preciosas todo el día, aparte nos sentimos súper activas, es el momento que, que la duda del millón suele ser si puedo hacer ejercicio, ¿no? Eh, yo siempre les digo que, por supuesto, que, que el ejercicio físico es importantísimo, no solamente en cualquier etapa de nuestra vida, sino mucho más durante el embarazo. Eh, está asociado con partos más rápidos, partos menos dolorosos, eh, mejores eh, tasas en los bebés. Entonces, es súper importante. Lo que les digo es, mira, si nunca has hecho crossfit, el momento claro. de empezar a hacer crossfit <ríe> no, no es. es ahora. claro Pero si siempre lo has realizado, no hay indicación para dejar de hacerlo. Habla con tu instructor, con tu profesor y adapta ciertos movimientos a la gestación. Porque sabemos que la gravedad, el centro de gravedad cambia, que los ligamentos, la musculatura puede estar más laxa por el poder de la relaxina. Eh, y luego, por ejemplo, ejercicios que favorecen muchísimo el embarazo y que a las mujeres les alivian es la inmersión en agua, porque les, les produce esa, ese efecto de liviandad, ¿no? de ligereza, que a todo el mundo nos encanta. Pues imagínate cuando tienes pues, 10, 12 kilos eh, en el cuerpo y más en verano que dices, Dios mío, es que no puedo ni moverme. Y luego ya de cara al tercer trimestre, la pregunta del millón es el parto ¿Sabré hacerlo? ¿Podré hacerlo? ¿Cuándo me podré de parto? Y si no sé que estoy de parto, ¿no? Y yo siempre le digo, tranquila, que saberlo lo vas a saber porque porque se sabe, ¿no? Y ese miedo, aunque ya ha hablado Carmen de ello antes, al fin y al cabo, eh, yo más que miedo me gusta llamarlo más incertidumbre, ¿no? Al algo sí, desconocido cuando claro. es tu primera vez. Porque al final cuando tenemos ese miedo que puede llegar a ser paralizante, es que nos paraliza y tenemos que tener en cuenta que, que, bueno, que el parto eh, puede doler pero, como decía Carmen, el dolor y el sufrimiento son cosas completamente diferentes. Y al final, eh, nosotras nacemos con, con ese poder eh, de crear vida y de dar vida, y poco a poco, con el paso de, de los años y de la medicalización extrema, en, en un proceso en el que no deberíamos medicalizarlo, hemos ido perdiendo ese poder ¿no? que tenemos las mujeres innato. Y yo las mamás cuando me preguntan, o Paula, sabré hacerlo, y eso también lo voy a llevar al terreno ya del postparto o de la lactancia, pero Paula, podré dar el pecho? Y yo le respondo y le digo, tú te levantas cada mañana y te uh -huh. preguntas, oye, ¿podré respirar? Y si mis pulmones no. desaprenden, sí. desaprenden sí. el proceso. Digo, es que si no, si no desconfiamos de nuestro poder en los pulmones, de nuestro poder de, del corazón, de bombear sangre, de, de coger oxígeno, porque realmente estamos siempre dudando de nuestro poder como mujeres de gestar, de amamantar. Si es algo que hemos hecho durante miles y miles de años, tan mal no lo hemos hecho, seguimos aquí, no nos hemos extinguido. <risa> claro, claro. Absolutamente probado. De hecho, el poder de crear vida es una frase que utilizas mucho, pero también es el título de tu primera obra recién publicada por Editorial Planeta. Una extensa y cuidada guía informativa sobre todo lo que hay que tener en cuenta desde el mismo momento que se decide tener un hijo, pasando por todas las etapas, como nos vienes diciendo. El poder de crear vida. ¿Cómo surgió, Paula, esta, la idea de hacer este libro? Pues mira, surge a raíz de, de un poco de escuchar a mi audiencia. Yo me, me presentabas como la patrona de referencia en redes sociales, te doy las gracias y la verdad que hace más de cinco años, eh, cuando yo estaba en Inglaterra y recién embarazada de mi primera hija, dije, yo tengo que contar a las mujeres en España qué otra maternidad es posible, ¿no? Y ahí es cuando empezó también a rondarme la idea de, de abrir Babysuit, mi centro para la maternidad. Entonces me fui un poco metiendo en esto de las redes sociales, eh, Instagram tiene limitación en caracteres, no podía extender como me gustaba extenderme, abrí un blog, a raíz del blog abrí un canal de YouTube en el que bueno pues eh, ha crecido como la espuma y hay miles y miles y miles de seguidores, superamos ya el medio millón y, y a raíz de ahí la gente me fue diciendo, Paula, escribe un libro. Escribo un libro en el que de manera ordenada eh, puedas contar desde la búsqueda del embarazo hasta el final, cuando nace el bebé, esos primeros meses con el bebé en casa, eh, de manera cronológica todo. ¿no? Y dije, pues mira, necesito realmente plasmar eh, toda esa información, las respuestas que una mujer necesita para vivir la búsqueda del embarazo, el embarazo, el parto y el posparto de una forma consciente, tranquila, empoderada y sobre todo adaptado a un lenguaje muy entendible, algo que me dicen las mujeres es que me lo agradece, me dicen, Paula, leer tu libro es de verdad, en todo momento es escuchar tu voz contándomelo, porque lo entiendo a la perfección, sin tecnicismos, algún tecnicismo hay, ine pero claro, aparte, claro, pero luego hago una tabla o hago un asterisco en el que explico ¿no? qué significa esa palabra, pero todo está muy cuidado para que se entienda a la perfección, y sobre todo basado en evidencia científica, algo muy importante y de una manera cronológica, que una mujer que está buscando el embarazo pues dice pues se empieza desde el principio, una mujer está en la semana 15, pues se va al capítulo de semana a semana y empieza a leer desde su semana de gestación, aunque luego vuelva ¿no? al principio del libro y, y refresque conocimientos, pero eh, la verdad es que es muy claro, muy ordenado y muy fácil de leer. Estamos hablando de, de partos naturales o no naturales, pero todo va bien, pero también hay partos que las cosas se complican. Cuando algo no va del todo bien, en el momento del, no solamente en el parto, sino durante el embarazo, ¿tú qué crees? ¿Que se prioriza al bebé y al propio procedimiento y llega incluso a desatenderse emocionalmente a la mujer? ¿El foco está puesto en, en sacar adelante ese parto o ese embarazo? Justamente también de esto hablo en el libro, no solamente hablamos de, de partos temporales, de partos vaginales, Hablamos hay un capítulo que es cuando las cosas no van como, como esperábamos, eh, hablamos de partos instrumentalizados, hablamos de cesáreas, cesáreas de urgencia, cesáreas de emergencia, cesáreas programadas. No creo que se desatienda ni a uno ni a otro, lo que sí que, que creo es que eh, en España estamos faltos de ese cuidado a la salud mental. Y sobre todo entender que una mujer, pues, o bien cuando pierde a su bebé, eh, por supuesto cuando lo pierde cuando nace, no pero cuando lo pierde durante la gestación, por desgracia, a día de hoy seguimos escuchando frases eh, entre profesionales y yo lo he escuchado en mi consulta, mamás que me lo dicen. de bueno no te preocupes si eres joven, eh, tienes Tenés tiempo otro, ¿no? para tener sí. otro. ¿Sí? O te, tienes otro y, y ya está, no pasa nada. Pero bueno, ¿cómo que ya está y no pasa nada? He perdido a mi hijo, da igual que lo haya perdido en la semana 40, que con tres meses, que con 15 semanas era mi hijo lo he, o es mi hijo, lo he tenido dentro y ya no lo tengo. no Entonces creo que atender... La salud mental es algo en lo que todos tenemos que mejorar, eh, ampliar las ayudas eh, y sobre todo también no tener a la mujer desatendida y no eh, pasar por alto algo tan importante como es la pérdida gestacional. Entonces no creo que, que tengamos que priorizar entre madre y bebé, lo que sí que creo es que tenemos que eh, fomentar esas ayudas y sobre todo estar más por y para la mujer cuando, cuando estas desgracias ocurren. Nos hemos ido al extremo, a la pérdida gestacional, pero luego hay otro algo que ocurre con razonable frecuencia que es la depresión posparto. Hoy en día la salud mental estamos muy concienciados con ella, pero ¿estamos suficientemente concienciados con la salud mental de las madres recién hechas, convertidas en madres? Esa depresión posparto, esos momentos complicados... Pues mira, eh, está muy relacionado a lo que hablábamos antes. Creo que no, nos falta, estamos, estamos en el camino, pero nos falta mucho camino por recorrer. Pero bueno, al final todos los caminos se empiezan por los primeros pasos y estamos en ello, ¿no? Eh, es verdad que cuando una mujer da a luz, eh, somos más propensas por esa fluctuación hormonal a desarrollar pues, tristeza eh, postparto que conocemos como baby blues, ¿no? Esto se puede considerar dentro de la normalidad, pero es importante que ante eh, el primer signo, o bien que nosotros nos lo notemos, en nuestra pareja, o nuestra matrona en la revisión posparto, haciéndonos varias preguntas, eh, sintamos que hemos perdido el interés en llevar a cabo tareas eh, o actividades que antes sí que nos motivaban. Una mujer que, que no pueda contener, que no pueda parar de llorar, ¿no? que no pueda contener su llanto. O mujeres que tengan apatía, que no quieran salir de casa. Es importantísimo empezar a tratarlo desde el principio, porque esos baby blues que al principio considerábamos como normales pueden evolucionar y sí quedar pie a lo que tú comentabas de la depresión posparto. Pero es que si la depresión posparto no se trata, está la psicosis puérpera, ¿no? Y que esto ya es un grave problema de salud, una emergencia psiquiátrica y la mujer necesita tratamiento psiquiátrico. Entonces, es muy importante prestar atención, poner a funcionar todo nuestro sistema eh, de salud y, y estar alertas de que las mujeres eh, en su etapa del posparto, o en ese posparto inmediato, son mucho más propensas, ¿no? Y es importante preguntarle cómo te sientes, ¿no? Y aunque seamos pesados, en cada, cada vez que veamos a la mujer Preguntarle cómo te encuentras. Y aunque seas físico, hasta la mujer o, o anestesista o cualquier otra rama, pero estés en contacto con una mujer en su posparto, preguntarle cómo te encuentras. Y con dos, tres preguntas lo sabes, tienes que derivar, derivas. Hemos llegado al final de todo el proceso. El bebé acaba de nacer. ¿Qué es lo más importante que debe tener en cuenta la mamá cuando va a tener ese primer contacto con su bebé? piel con piel, que no se separe de su bebé. Obviamente aquí tenemos que garantizar salud materno-fetal y si por lo que sea eh, hay una emergencia o el bebé eh, necesita pasar a, un, a, un, a la UCI de neonatos o mamá no se encuentra bien, eh, el bebé siempre que esté bien pues salía piel con piel con, con el papá o con la pareja. no Pero si ambas partes, que es lo normal, eh, tras el parto se encuentran bien, es muy importante potenciar ese piel con piel, ese apego, ese vínculo. Los bebés cuando nacen, nacen con unas dosis de adrenalina por las nubes, necesitar ese contacto piel con piel para poder calmarse, reconocer a mamá, su corazón, su voz, eh, que, que nos podamos tocar ¿no? y, y darles la bienvenida al mundo extrauterino y, y poder eh, calmarles. Y luego es verdad que todas esas pruebas que no son importantes, porque pesar al bebé o medir al bebé, nos da igual, va a pesar y va a medir lo mismo dos horas, dos horas después. Claro. Sí, pues es importante que, que esas horas sagradas, lo que en inglés conocemos como golden hours y, y ahí prestamos tantísima atención, no haya interferencias. Además... Eh, cuando está la pareja en la habitación, es una explosión de sentimientos y muchas veces nos empeñamos en, en querer hacer cosas que pueden esperar y estamos rompiendo ese momentazo eh, de recibir, cuando una pareja recibe a, a su bebé, al amor de su vida. ¿Cambió la maternidad tu forma de tu, ver tu trabajo? Muchísimo, eh, en extremo. O sea, yo me he considerado siempre una profesional muy empática pero a raíz de, de convertirme en madre, yo tengo una hija y un hijo. Mi hija nació en, en Reino Unido, en Londres, donde yo trabajaba. Y mi hijo nació aquí en España, en un hospital eh, que hay una unidad de parto natural. Y te, he de decirte que mis dos partos han sido maravillosos. Eh, muchas veces eh, atacamos. ¿no? Es verdad que en España tenemos mucho que hacer en cuanto a las cesáreas y fisiotomías pero no todos los profesionales son malos, eh, ni aquí ni allí, no hay gente muy buena haciendo las cosas muy bien, y, y te hablo en general eh, de un país y de otro, sí. porque me he sentido súper acompañada en mis, dos, en mis dos ocasiones, y convertirme en madre me ha hecho ser mejor matrona, no quiere decir que para ser buena matrona tengas que ser madre, pero a mí desde luego poder eh, haberlo vivido desde el otro lado, claro. tanto allí como aquí, me ha hecho entender mucho más el proceso eh, desde el otro lado, desde el lado más eh, sentimental, ¿no? Sobre todo también la primera vez quise controlarlo todo muchísimo. Eh, mi marido incluso me decía, Paula, basta, me estás poniendo de los nervios, o sea, tienes que dejar de mirar el monitor, tienes que dejar de toquetear el suero, porque en mi parto fue una inducción. Y, y este segundo eh, lo vivimos con muchísima más calma los dos, y, y desde luego me ha, hecho, me ha hecho entender muchas cosas el ser madre y ser matrona que antes solo siendo matrona pues acompañaba pero no entendía al 100% principalmente porque no habías estado en la piel de esa mujer que tienes en, en, en, la, en la cama delante de ti, el poder, Eso es. el poder de crear vida, como decíamos, es una guía muy completa, muy práctica y precisamente al hilo de, de, de lo práctico que resulta, me gustaría para despedirte que nos dieras, ¿qué consejo le darías a una mujer antes de quedarse embarazada? antes de quedarse embarazada, bueno, pues le diría que cuando esa, cuando sientan esa llamada, cuando sientan que ha llegado el momento que les apetece eh, que se informen que se empoderen, que vayan a una consulta preconcepcional con su matrona eh, porque muchísimas veces, eh, bueno sabemos que tres meses antes, ¿no? tenemos que empezar a preparar nuestro cuerpo aumentando la ingesta de, de folatos llevar una, una dieta adecuada, incluso mujeres que han tenido dificultades para, para o, que, o que sienten que van a tener dificultades para concebir, por síndrome de barrio poliquístico, por, por cualquier otra circunstancia. Que hagan esa cita preconcepcional y que puedan eh, resolver todas las dudas. Sí. Eh, pero sobre todo, que se informen y que, y que se empoderen, que no den nada por sentado y que sean ellas en todo momento capaces de decidir qué quieren y qué no quieren cuando el momento llegue y cuando el embarazo empiece a, a avanzar, que va muy rápido. Parece que no, pero va muy rápido. ¿Un consejo, para, ¿un consejo clave para una embarazada? Pues sabes lo que pasa que no quiero sonar repetitiva pero es que la información es poder uh -huh, de claro, verdad, la duda. información es poder y no hay nada más poderoso que una mujer informada y es verdad que pues hemos hablado antes de hipnoparto yo te puedo hablar de preparación al parto donde y ofrecemos mil talleres, mil cursos mil servicios, pero es que la herramienta más poderosa la tenemos nosotras, nacemos con ella con ese poder de crear vida entonces escuchar a nuestro instinto y no parar de informarte y si algo que te están diciendo algo que te están imponiendo no resuena con tu manera de, de vivir esa maternidad o ese embarazo busca una segunda mm. opinión no te conformes y el proceso termina con la mamá que da a luz y, mi, y el programa, no, tu entrevista termina con un consejo para una madre que acabe de dar a luz pues mira, en primer lugar que crea en ella, que crea en su instinto, eh, que evite esos comentarios negativos que sin ninguna maldad muchos eh, pues hacemos. ¿no? Todos habremos escuchado a alguna madre, alguna suegra, alguna amiga decir... Hija, es que este bebé llora porque tiene mucho hambre. Es que eh, tu leche no alimenta. A, a, a, mí me, a mí me pasó. Es que mi, mi leche no alimenta, pues a ti también tiene que pasarte lo mismo, ¿no? Todas las leches se alimentan, por cierto. Eh, y en cualquier momento también, ¿no? Entonces es importante que escuchen a su instinto y que eviten esos comentarios negativos, que sin ninguna maldad el ser humano claro. siempre tiende a, com a compartir lo negativo, ¿no? Es, es, es raro que alguien comparta lo positivo. Entonces, si alguien... Te a contar algo negativo o algo trágico, pues mira, es mejor eh, pararle y decirle si es algo negativo, no gracias, pero prefiero, prefiero no escucharlo. Y luego, por último, les hablaría de las visitas. Yo sé que nos hace una ilusión infinita que vengan a conocer a nuestro pequeño o a nuestra pequeña, pero es que es súper importante que estos primeros días sean para, para la pareja y para, para conocer al nuevo al nuevo bebé. Al final, eh, de verdad que es algo muy emocionante que vengan y sentir ese cariño, pero cuando llegan a casa, las visitas no se dan cuenta que durante la noche tú no has pegado ojo, claro. eh, que quieres descansar y que luego las visitas son un goteo, ¿no? se va una, viene otra, se va una, viene otra, y entonces sientes que tienes que estar a la altura, como quien dice, ¿no? Bueno, pues me voy a, a decentar, ya ni siquiera arreglar, pero me voy a quitar el camisón. Tendré que prepararles un café y ponerle unas pastas. Entonces, todo ese tiempo que estás dedicando a visitas es un tiempo muy valioso que, primero, podrías dedicártelo a ti y, segundo, a tu bebé, porque a veces nos centramos en cuidar, cuidar, cuidar, cuidar, pero que no se olviden de cuidarse a ellas mismas, uh -huh. porque nunca jamás va a existir un bebé feliz si su mamá. No, no es una está. mujer feliz. Muchísimas gracias, Paula Camaros, por recordarnos el poder que tenemos de crear vida y, y gracias por dedicarnos esto este ratito, esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Suele decirse que dar a luz es como una cita a ciegas donde por fin la madre conoce al que será el amor de su vida. Pocos actos son a la vez tan dolorosos, sagrados y llenos de increíbles emociones como el parto. Si la concepción es un acto de amor, dar a luz debería ser igual de cálido y afectuoso. Muchas gracias Carmen Moreno y Paula Camarós por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a las dos y como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerde, tenemos una nueva cita la semana que viene. Que viene Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.